Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> Depende del lugar del mundo en donde te encuentres ahora. Exactamente. ¿Cómo estás? Mi nombre es Claudia Castro. Eh, soy una poeta que canta y escribe. Eh, algunos me llaman música. <risa> Pero bueno, aquí estoy para presentarte eh, este audiolibro que se llama Azul, la princesa de la naturaleza que con mucho gusto escribí eh, pensando en el cuidado de nuestro planeta y exactamente de, de todo lo que tiene que ver con, con nuestro ecosistema. ¿no? Así que ojalá lo quieras escuchar, te mando un abrazo enorme de Buenos Aires, Argentina y todo mi cariño. Espero que lo escuches, empezamos ya mismo con el prólogo, ahí va.